En el municipio de Pimentel también se inició este martes el proceso de inmunización a personas de avanzada edad como parte del combate de la pandemia. Las autoridades de salud pública manifestaron que fue habilitado el multiuso de esa demarcación para recibir a personas de más de 70 años que reciben hoy la primera dosis de la vacuna. Más de 500 personas asistieron a esta jornada que se extenderá por varios días en toda la provincia de Duarte. Así lo manifestó el director de salud, doctor Luis Rosario Socías. Otros puntos de vacunación serán habilitados este miércoles y se tiene disponible más de 20.000 dosis a esta parte vulnerable de la población. Los vacunados han manifestado sentirse conforme con la aplicación de la dosis. Manifestaron no han sentido ningún malestar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.